Hola, hola, ¿Cómo buenas tardes, aquí son van comentando Un Día a la Taberna Y hoy nos vemos en nuestro capítulo número 35 de la aventura de nuestros enanos, de nuestro plan enano Tenemos el primer enfrentamiento contra el caos Pero vamos a hacer una cosa Me parece un enfrentamiento No sé, sin chicha, sin salsa, sin... Si el equilibrio de poder está así no me quiero imaginar lo que de verdad vamos a hacer en batalla. Entonces, vamos a intentar resolver y vemos qué ocurre. A ver, a dónde nos lleva, que supuestamente vamos a pasar por encima, vamos a reventar este ejército. Y a nosotros nos tiene que quedar, literalmente, todo. Así que, teniendo en cuenta esto, vamos a ver. Literal, o sea, hemos perdido un poquito de línea, unos cuantos guerreros y ellos han perdido todo. Todo, todo, todo, todo, todo, Vale, oh, subimos de nivel. Vale, me gusta. Vale, vamos a ejecutar cautivos y ganamos liderazgo. ¡Ojo! Uf, vale. Otro ejército del caos. Otro ejército del caos. Vale. Este, este ya... Yo qué sé. Sí que tiene un poquito más de salsa. Vamos a ir a por este enfrentamiento. Que, uff A ver, tienen... Estos dos héroes tienen muy buena pinta. Estas unidades de morralla. Los carros a lo mejor me preocupan un poco. Y el hecho de que tenga estas dos de cañones infernales... Mmm, va a ser un poco dolorosa. ¿No podemos subirlo de nivel? Ah, no. porque no es nuestro turno? Vale. Nada, pues vamos a por ello. Vamos a piñón. Vamos a luchar. Supuestamente tenemos que ganar. O debemos ganar. No lo sé. A ver, ellos... Sí, ok, tienen unidades que están bastante bien, pero... Um, a lo mejor tengo que tener... preocupación por los carros. Es que es lo único que me, que me... que me preocupa, pero con los ballesteros debería poder reventarlos bastante bien, teniendo eso en cuenta. Y con mi artillería... He de correr a por sus cañones infernales porque si me engancha me puede hacer mucho polvo, pero... Bueno, bueno, bueno, bueno. Podemos controlarlo, podemos controlarlo. Nos hemos enfrentado a, otro a otros ejércitos mucho más potentes, con, con mucha fuerza, pero ahí estamos. O sea, este es nuestro ejército de vanguardia prácticamente. Tenemos ahí los verbas largas, los tracoyerros, los cañones de órganos super subidos, nada, nada. O sea, estamos bien, estamos bien. Veremos a ver dónde nos colocamos y cómo nos movilizamos para poder reventarlo todo. Mm. Uf, qué terreno más feo, ¿no? No tenemos apenas... Bueno, no lo sé. No, no me gusta nada. Porque no vemos nada por encima de esta colina. Eh, aquí, o sea, esta colina no está mal. Pero pienso que estamos muy... Uy, uy, uy, uy. Pienso que estamos muy expuestos. Vale, vale vamos a ubicarnos aquí Vale, que bueno A través del Bosque y tal No pueden salir, pueden salir buenos tiros Vale, vamos a hacer un grupo con estos Más o menos estamos bien separados Bien separados, que no estemos unos encima de otros, vale, además con esto vamos a hacer, ay no este el uno no, esto lo quiero en el 5 o en el 6, vale, que tengamos espacio ahí para poder jugar, vale, esto vamos a ponerlo en el grupo vale, en el grupo 4 aquí delante en el bosque vale, vosotros en el grupo 5 aquí delante, en el bosque y estos son los que se van a encargar de nuestro, de los carros así, vale, un poquito más abiertos eso es Vale, vamos a bloquearlos. Ah, bueno, estos me dan igual que estén bloqueados o no. Vale, ahora bien. ¿Cómo nos vamos a ubicar? Uf, porque están tan separados. Vale, vamos a dejar esta de hachas aquí detrás para luego movilizarla donde queramos. Y luego vamos a meter... Ok, dracoyeros aquí. Dracoyeros aquí. Un poquito más despacio de Vale, estas dos de dracoyeros ahí están bien. El maestro ingeniero, lo voy a querer aquí Vale, perfecto Nuestro señor del clan, aquí Vale, y estos Aquí tenemos que tener la suficiente fuerza como para Reventarnos todo Lo que sea que pillemos lo tenemos que hacer Misto, vale Mm, mm, mm. Vale, pues vamos a seleccionar estas, Esta línea de 5 Ok Que va a ser nuestro primer grupo Vale, estos vamos a abrirlos un poco más El Draco ¿Dónde está? Aquí, vale En el bosque, en el bosque, en el bosque Por favor ah, Aquí, en el bosque tú Uah, Vale Vale, vale, y estos dos, vale Otro grupito, el grupo 2, vale, perfecto Estos, bueno, estos dos Los voy a meter en el 3, y si así los tengo localizados Vale, y con esto vamos a salir Perfecto ¿Vemos algo? No, estamos no, ¿nos, ¿Nos ven? Sí que nos ven Vale, pues a ver si nos podemos ocultar en el bosque Vale, y a ver por dónde nos vienen. Yo, en el momento en el que aparezcan, voy a salir de cara. Vamos a ir a buscarlos. Por no quedarnos aquí. Por lo menos que nuestra, nuestras artillerías estén ocultas entre el bosque y podamos reventarlos a tiros. A ver, vamos a adelantarlo un poquito. ¿Ves? Pero, por ejemplo, ahora el balance del. Uy, uh, ya viene, ya viene, ya viene. Ya Alto fuego, por lo que sea Vale Ella tiene la pista de donde estamos nosotros Hombre, la ver, le han caído tres piedras Ahora, ¿sabes? Así, muy gratuitamente Tengo, sí, yo tengo visibilidad De, de la colina hacia este costado Yo tengo visibilidad de todo lo que pasa Vale. Se está reagrupando por alguna razón Entiendo que todo el grueso de su ejército Vendrá por aquí Cruzarán la colina por esta zona Y vendrán de cara Uh, ¿Qué tienes aquí detrás? Otro de mastines del caos con veneno Bueno Es que los mastines del caos Con los ballesteros los puedo reventar A ver, vamos a adelantar un poquito Viendo el minimapa Vale es que no, oh, oh, oh, oh. vale, ya empiezan Ya empiezan los movimientos, ya empiezan los movimientos, va a venir Va a venir, va a venir, va a venir Vale, carros por aquí Vale, vale, vale, vale vale, chut, chut. Tranquilidad Tranquilidad oh oh, oh, oh, oh, Vale, vale, vale Dios, qué daño me ha hecho eso Vale, cañones de órgano, disparad ya Ya Vale, lanzagravios, fuego a la discreción Aquí, al puñetero mogollón Cañones de órgano Aquí, cañones de órgano Aquí, alabardas no Vale, perfecto. Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto, eso está muy bien. A ver a los carros, a los carros. Vosotros a los carros eso es vale, voy a cogerme la de eso me está haciendo mucho daño o me va a hacer mucho daño y no me gusta nada vale, vamos a tirar las habilidades eso es, venga ahí vale vale, perfecto uy me he equivocado, me he equivocado ¿A quién le estáis disparando vosotros, chicos? Venga aquí, por ejemplo Vale Venga, tenemos que ser capaces de limpiarnos todo esto Apoya aquí Vosotros, ataca de aquí Bien, bien, vale, nos estamos cargando al hechicero, perfecto El maestro ingeniero que continúa aquí Si lo podemos matar, vale, el maestro ingeniero aquí Vale, vosotros como estáis, las habilidades, vale, todo bien, los dracoyeros, te huyen, normal. Vale, derrotad de aquí, luchad de ahí. Dios, es que nos han pasado por encima. Es que se nos han descontrolado. no a, a, nos han podido entrar cuerpo a cuerpo contra los dracoyeros. Y eso ha sido un fallo brutal por nuestra parte. Dios, es que además los, la artillería es una basura. O sea, nos, nos mina. ¡Qué flipas! Mira qué pelotazos mete tú. Nos destruye, ¿eh? Pero nos destruye cosa mala. ¿Dónde está este señor? Venga, contra el suyo. Nah, y él huye. Cago en la leche. Venga, volved. Car Carga de ahí. Venga, todo lo que podamos recuperar está bien recuperado. Venga, está bien, está bien, está bien. Oh, wow, wow, wow, wow. que va, ya estamos todos desmoralizados. Nah, nos fuimos. Se perdió. Ha fallado muchísimo, muchísimo la colocación y, por, y, y básicamente por desconocimiento contra el caos. Que un cañón de estos te meta la salva esa desde arriba, que ni te la ves venir. Bueno, a ver, que no te la ves venir porque no sabes cómo va el caos. Si sabes sí que funciona, pues entiendo que sí que dispersas más los batallones y tal, pero nos ha pillado ahí en la zona centro entre el hechicero y los dos cañones infernales nos han reventado con el disparo de mortero esos tres batallones centrales y ahí se fue todo y ahí se fue todo bueno, hemos reventado esta de los engendros hemos mellado un poquito sus sus números pero, qué Qué va ha sido doloroso esto oh... Y han reventado todo el ejército Absolutamente todo el ejército Tú no puedes caer en batalla El, ma el mago este del imperio no puede caer en batalla Porque si no estamos fatal uh, uh, uh, uh, Madre mía qué mareo Letonia, Boncasting Vale, Norska Uf se mueve por la zona norte hola oh, Y esta gente son aliados del caos Vale, bueno, han aguantado más o menos el envite. Estos vienen a luchar contra nosotros. Zubbar. Somos el único aliado de esta facción. Vale, bueno, nos aliaremos. Musillón. Vale. Bueno, estamos de luto. Derrota al ejército de señor en una batalla. Vale. La marea maldita. Llega una hora del caos. Una de... Imp la cable que arrasa todo a su paso. Sin embargo, hasta las olas más salvajes acaban retrocediendo y permiten a los expertos supervivientes recojan los restos de la orilla. Nos hemos salvado. Gritan sin querer. Ver que las olas siempre vuelven. El viejo mundo ha sobrevivido a la masacre, pero otra ola se aproxima desde los malditos desiertos del caos. Dios. Vale. Pinta feo. Crecimiento positivo. Vale. Minas de Cuerno del Dragón. Estupendo. Ragnar. Nuestro enemigo. Ha muerto en combate. Perfecto. Logan el Resistente, sin duda... Vale, al fallecimiento... Sad, triste, triste. Vale, Okenham contra... ¿Qué bestias se está enfrentando? Quisiera yo saber. No lo sé. Vale, ok. Aquí seguimos bajo asedio nosotros. Sí, sí. Vale, nada. Continuamos el asedio. Y a la marcha. Vale, ¿dónde están nuestros otros ejércitos? Vale, aquí Uf, Este ejército tiene que ser Destructivo a más no poder Este lo hemos perdido todo, todo, todo Sí, lo hemos perdido Todo, todo, todo Vale, nos movilizamos hacia el norte Hay que ir aquí, o sea, aquí es donde está toda la fiesta Asesinar No va a poder ser este tampoco, un 30%. Asaltar unidades. Vale, vamos a asaltar unidades. Éxito. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Está bien. Hemos, hemos menguado un poquito. Vale, hemos acabado de patrullas. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Nada más, este, este lo queremos precisamente para eso. Aquí podemos hacer... Ah, no, bueno, con este asesinados Bloquear magia o asesinar Vale, lo podemos desplegar Vale, perfecto Y reducimos la corrupción 24% Este cómo lo tenemos Modificado, ah no, vale Nada, nada, pues nada Lo desplegamos y ya está, sin movimiento ninguno Ok, de momento está subiendo ese ejército hacia el norte. ¿Qué más tenemos por aquí? Y esto va a ser el, el problema. Oh, oh. La aliada. Vale, ya tenemos los dracoyerros listos. Ok, con este ejército nos vamos hasta... Uh, el subterráneo... Vale, hasta aquí, hasta la zona norte. Vamos a asaltar Karaknorn. O sea, esto lo tenemos gratuito para nosotros. Con el ejército que tiene esta gente, deberíamos pasar bastante, bastante por encima. De hecho... Vamos a darle a este señor. Vale, vamos a darle a los dos de mineros. Ok, así completamos el ejército y continuamos moviéndonos hacia el sur. Ah, uh. Vale. Y ahora vendremos aquí a Greenhall y nos equiparemos. Aparte. Este ejército, aquí tenemos 14. Vamos a ponernos en, en asalto. Vale. Además, con las... Oh. Vale, bueno, en, en actitud de asalto no... Vale, bueno, ya vendrán. Ya vendrán. Además, tenemos... Si no recuerdo mal... No tenemos otro ejército por aquí... Que está a punto... A ver, dame la situación en el mapa. No. Ah, claro, pero así no nos muestran nuestros ejércitos... Ah, bueno, sí que nos muestra los ejércitos. No, no muestra nuestros ejércitos. Y esto no me gusta. Eh, vale, el peñasco negro. Nivel 5. Dale. Caraca, caraca. Vale, aquí estamos formando gente, sí. Vamos a sacar aquí. A muerte Dracoyerros Ah, no, no podemos sacar desde aquí Dracoyerros ¿Qué me está diciendo usted? Pues nada, cuatro tu uh, uh, uh, uh, uh, sacamos matadores Uno, dos, tres y cuatro unidades de matadores Vale, me gusta Pero es que además de estas cuatro unidades de matadores Vamos a sacar aquí Cañones lanzallamas Tiene mucho rango, 180 Uf, tiene muy poco rango, eh Vale, vamos a sacar cañones de órgano o giro bombarderos. Penetración, eficaz contra infantería. Vale, nos va a hacer falta contra el caos. Así que vamos a sacar aquí... Tres de giro bombarderos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos a sacar aquí cuatro de giro bombarderos y vamos a disfrutar de la fiesta con este ejército. Asimismo... Nah, sí mismo no. Ya está. Con eso. Apañado. Vale, con esto ya tenemos todo lo que tenemos que movilizar movilizado. Así que vamos a pasar de turno. Y ya está. Sí, siguiente turno. ¿Sí? Es que tenemos que. No, tenemos que impedir. Hemos perdido ese ejército. Ahí en, en vanguardia... Bueno, hemos derrotado un ejército entero. Pero ahí en la contrapartida nos han reventado al otro ejército. Entonces, una de cal y otra de arena. Uh, ¿les atacáis? Oh. Ah, bueno, esta gente no sé si son de los nuestros o no. No lo sé, pero vamos a tener que hacer fuerza, eh. Norska... Uf, Tintinvernal va para allá. ¿Qué vais a hacer? Vale, así me gusta. Aquí vamos a tener que meter un montón de fuerza, ¿eh? Para asaltar Karazakarim. Vamos a hacer una fuerza enemiga. Desmanecer cierto fracaso. Vale. ¿Estamos a rango de asaltar? No. Vale. Pues nada, nos movilizamos lo que podemos y ya está. Caracterfly. Hay más orcos aquí. Tío, qué agonía. Grimhall, venga. ¿Llegamos a Grimhall? Sí. Aquí podemos reclutar. No. Aliente basura. ¡Ah! Tenemos que hacer que suba a nivel 3. ¿Qué nos queda? Un. No, ¿qué va? Nos queda una barbaridad. Bueno, no nos queda mucho para tener que asaltar esto, así que... Perfecto. Aquí está reclutando cada vez más, ¿eh? Esto va a ser un problemón. Acampar. Venga. Ah, no, y permite reclutamiento global. Ah, no, no, pues seguimos con, la, con el asalto que por lo menos nos da... Eh. Incentivos monetarios. Aquí está el otro ejército. Ah, pero aquí estamos asaltando porque patata. Dios, no recordaba estar asaltando esto. ¿Qué razón tenemos de estar aquí? Hollo. Runa de coraje. Venga, una de matadores. ¿Aquí que tenemos? Cuerpo a cuerpo y liderazgo. ¿Se la puedo poner al propio héroe? Sí, perfecto. Más cuatro liderazgo, vale Y aquí en este ejército uf. Vale, esta de matadores, perfecto Vale, nada, nada, vamos a continuar el asedio Y al tiempo lo reventaremos seguro Vale, este ejército está ahí reposando En un turno salimos ya pitando para allá Aquí qué tal va el asedio, qué nos queda Cero turnos. Vale, ahora empezamos a consumirlos. Perfecto, perfecto. Me gusta esto. Perfecto, me gusta. Zona norte. ¿Cómo estamos aquí? Vale. Vamos a movilizarnos hasta aquí. No me parece mal. Vale. Y ahora, claro, pregu la pregunta es... ¿Hacia dónde queremos ir? Podemos asaltar unidades aquí. 37% de éxito. Asesinar con un 17%. Un 31% de posibilidad de asesinar. Pues me sale rentable esto, ¿eh? Mm, fracaso. ¿Vale? Y claro, ahora va a ser peor. Bloqueo de magia o asesinato. Y estas deberían ser más sencillo de asesinar. 26. Ninguna. 24. Un 11% de herida Bueno, vamos a probar aquí Fracaso No ganamos, eh Vale Hay que ser fuertes, hay que ser fuertes Vale, ok Todo listo entonces, vamos a Continuar Vamos a ver el siguiente turno, a ver qué nos depara pero ya, se vienen, se vienen nuevas y mejores batallas contra el caos. Mi miedo me da de lo que nos pueden hacer. Vale, vale, ya viene, ya viene, ya viene. Ok, vamos a establecer un objetivo de coordinación bélica y vamos a reventar este ejército de aquí. Guerrero del caos. Vale, están moviendo. Hombres es bestia, bretonia. Los Contes Vampiros, a ver si los eliminamos. Ya los son no tienen nada que hacer. Y, o sea, es una guerra que tenemos ya acabada Norska Es que Nors... Tanto Norska como Diente Invernal están aliados con el caos Y eso no me gusta nada Karakhirn No nos enseñan nada Uy, mucho está pensando, eh Vale, Karaknorn Él se mueve y ya está Uy Ah, no, bueno, ha, ha muerto Literal le ha fallado demasiado Actividad hostil Fallo crítico, vale, perfecto Ok, y ahora sí Ahora sí Asediamos Karaknorn Podemos puf, puf, puf, puf, puf. Vale, nada, vamos a someterlos a asedio Uy, aquí que tenemos, poder de implementación. Vale, pues nada, a los cañones Perfecto, me gusta Vale, vamos a meter torres de asedio Una y dos torres de asedio Y vamos a continuar el asedio Esperemos que sea posible uh, uh, uh, uh, uh, uh ¿Este ejército a dónde marcha? Vale, pues nada, es nuestro momento Es nuestro momento ¿Qué tal está el asedio aquí? ¡Dios! Vale Vamos a meter dos torres Y vamos a continuar el asedio pero es que tenemos que ir liberando. Hola, oh, oh, hola, oh, oh. hola. Vale, aquí tenemos... Ah, vale, que aquí no tenemos nada construido, tú. Mm. Tentador, pero no. Bueno, no pienso que sea lo mejor. Porque es que... ¿Para, para qué querrías poner algo de esto? No lo sé. Y todas estas ya están ubicadas. Porque es que en la frontera no me vale para nada. O sea, aquí, vale, lo tengo cerca. Pero la idea, o lo mejor, aumenta... Vale, vamos a poner un taller de ingeniero que aumentamos el... la investigación y ya está. Para poder investigar más rápido. Un 4% quieras que no se va a notar. Es que incluso... En edificios que no sepamos muy bien qué ubicar, simplemente ves en Caracas Gal. Venimos, metemos el taller del ingeniero y listo. Yo sí, sí, sí, sí. Y con eso ya vamos tirando para adelante y ya está. Montañas nubladas. Ding, vale. Oh, con esto aumento la, el poder de putación, ¿no? las unidades de matadores 15.000 vamos a gastarlo total vale, peñas con negro aquí que podemos ubicar, ah bueno, mejorar la nah, esto no importa vale, aquí lo tenemos todo aquí lo tenemos todo también preparado vale, perfecto, ok, con esto en un turno partimos aquí no podemos asaltar ya de ya ¿Qué tal está? O sea, es por simularlo Vale Es que me espero Esperamos un turno más y nos sale gratis el asedio Esperamos un turno más y nos sale gratis el asedio Bueno, además estamos, vamos bien de tiempo Vale Aquí ¿Cómo nos va a saltar unidades? Un 37% de resultado positivo Vamos a por ello Éxito bravo, chico ¿Qué tal fue? Buah, ni tan mal, ¿eh? ¿Ese es el ejército que nos ha reventado antes? Creo que sí, ¿eh? Vale, vamos a ubicarnos aquí. ¿Aquí? Vale, párate. ¿No ¿Puedes desplegar? Vale. No han llegado a entrar en la ciudad, pero esta gente está con nosotros. Tengo, tengo serias dudas, ¿eh? Eh, ¿Por qué? Kislev Vale, está en guerra con todos ellos eh, Vamos a tenderle la mano, ¿no? Pacto en agresión Estos pues los vamos a tener en el Total War Warhammer 3 Y buf, Qué bien va a estar eso Vale Estamos en guerra con muchísima gente pero con muchísima gente Vale Hay que ir limpiando Eso... No puede ser que estemos así Vale Ok, simulamos turno Oh, oh, oh, oh eh, ¿quién eres? Ah, uff Rorik matadragones Este señor... Es que es una pasada. Vale, vamos a meterle autoritario. Tenemos otra subida de nivel. Ah, no. Vale, y con eso ya estaría todo. Vale, ahora vamos a tener ataques. Nos van a salir un montón de ataques. 100% Nosotros aquí... Ay, no hemos establecido la coordinación bélica ahora, ahora, ahora, ahora, ahora que viene él a nosotros vale, Bretonia, ¿qué queréis? To está todo de paz ¿estamos en guerra con ellos por alguna razón? ah, con el clan Angrund no, lo siento, no podemos aceptarlo Bretonia, esto esta gente, ¿eh? Uf, hay que tener mucho cuidado, no se nos despiste Bretonia y venga a nosotros, porque si vienen, nos. Bueno, nos hacen polvo. Kargir vuelve para defender su base. ¡Hola! ¿Llega? Arroba, buenísimo. No tenemos. Es que es. No, no, nos retiramos, nos retiramos. No llegamos. Ese ejército tenía muchísima, muchísima fuerza. Deber sagrado. Vale, los romprelleros y los tienen la sac sacra obligación de proteger las profundidades de sus, de sus cracks. Vale. Subbar. Eh. Vale, pero lo vamos a reventar ya. Ok, ¿qué vamos a seguir mejorando? Vamos a ir por aquí. Frecuencia de reposición de bajas. Capacidad de reclutamiento local. Uf. Mejoramos la artillería El tiempo de recarga Esto es una pasada La mejora tiene que ser brutal, maravillosa Uf. Fuerza de los enanos Esto nos da una barbaridad de daño Matadores, masacre es que para estos... Y además no sabemos cuánto tiempo tardamos en, en recoger estas mejoras. ¿eh? Teniendo en cuenta que esta es 11... Uf. Vale, vamos a tirar por aquí. Vamos a coger... Oh, armadura, la infantería... Es que no me hace falta aguantar más. Me hace falta reventar a la peña. Con... Vamos a coger estas armas que al fin y al cabo son seis turnos, es fuerza del arma y con esto metemos mucha más potencia en las unidades de con armas de mano. Y luego metemos esta. Yo creo que es importante para reventar las armaduras. Vale, vamos a ir a por ello. Vamos a ir a por ello. Me gusta. Ok, vale, pues tal y como estamos... Vale, uy, aquí vamos, nos hemos pasado un poquito, un poquito del, del tiempo estipulado. Vamos a simular el asedio contra el Castillo Templhof. Eh, Autoresolución, trocoto. Vale, perfecto. Ya hemos eliminado los vampiros de la faz del viejo mundo. Perfecto, aunque tenía que haber ocurrido hace tiempo. Arrasamos, a pastar. Vale. Los Bonkastein han sido eliminados. Subimos de nivel. ¿Ya tenemos puesta la del caos? No. No. Vale, perfecto. Pues vamos a por ella. Y, vale, no, bueno, no tenemos movimiento, pero. Lo. Uh, espérate, ¿este ejército lo podemos mover? Sí. Esto no cae ya. Que me da mucha rabia. Vale, pues nada, continuamos en la serie. Lo fuerte es que ellos tampoco vienen a atacarnos, entonces es muy raro. Podemos, si atacamos aquí, atacamos solo a este ejército. Oh, ¿Qué me estás contando? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Por qué se ha ido hacia el otro lado? ¿What? No he entendido nada Vale, bueno, aquí seguimos asediando, ¿no? Sí, vale, hay que menguar las fuerzas y ya está Seis turnos Vamos a estar aquí un ratito, pero nos va a hacer falta No pasa nada Además, aquí, vamos a ponernos a reclutar Sí, y vamos a traer Uf, martilladores, ¿eh? Nada, vamos a traer dracoyeros